Hay preocupación a nivel internacional por lo que puede ser el regreso de este fenómeno. como de la sequía, viste que están dando una ola de calor para el verano europeo, ¿no? Bueno. Esto tiene que ver con esta sí. noticia de que se viene el niño, no, o por lo menos hay grandes probabilidades del niño. La Organización Meteorológica eh, Internacional difundió ayer un informe donde plantea que hay una probabilidad que oscila entre el 60 y el 80% por por ciento de probabilidades, dependiendo del mes del año, cuanto más avanzas en el año aumenta la probabilidad de que este fenómeno, que es un fenómeno climático cíclico, oscila entre 2 y 7 uh -huh. años que aparece, que tiene que ver esencialmente con un aumento de la temperatura en la superficie del océano pacífico sí. que provoca por lo tanto un aumento de la temperatura global esto afecta diferente a lo que es el hemisferio norte de lo que es el hemisferio sur en el hemisferio norte provoca sequías como vos bien decís y ya por ejemplo en españa ahora está habiendo una sequía histórica que está causando enormes problemas eh, pero puede causar más aumento de las precipitaciones en el hemisferio sur. Esto es lo que, por ejemplo, podría ocurrir en Argentina. Que vos decís después de años de sequía... Esperemos que no. Bueno, vos, no, vos decís, necesitas que aumente la humedad, pero claro, sí, si vos tenés... No, no hay Exactamente, eh. si vos tenés precipitaciones extremas, que es lo que se teme, vas a tener, bueno, en definitiva el, resulta el mismo resultado con una sequía, que es... En este caso, cosechas sí. que se arruinen uh -huh. y que por lo tanto un impacto económico fuerte. Ahora, lo que es tremendo acá, que es que la última vez que se produjo este fenómeno del Niño fue 2000, en el ciclo 2018-2019, uh -huh. o sea, hace tres años que no tenés, que tuviste la Niña. Sí. Que Teníamos temperaturas de 50 grados en ciudades canadienses. Bueno, exactamente, exactamente. Ahora, con la Niña, uh -huh. las temperaturas globales bajan, tiende uh -huh. a ser el fenómeno contrario, que es lo que tuviste los últimos tres años. Aún así... Lo impactante es que los últimos ocho años fueron los ocho años más cálidos de la historia de la humanidad, desde que hay registro. Entonces, el temor es, y entonces ahora, si se viene este fenómeno que de por sí está asociado a un aumento de la temperatura global, y ya venís con aumentos de las temperaturas, digo, el año pasado fue que, lo que vos contás, o las imágenes de la, las no. pistas de aterrizaje de Londres... Me, me parece que hace dos años. Lo de Canadá fue me, hace me, dos acá. años, pero la, las imágenes de las pistas de aterrizaje de Londres, sí, con bueno, pues, 40 grados, ¿esto fue el año pasado? Hoy están con... Proyectando ola de calor también. ¿eh? Lo que se viene es, sobre todo en Europa, olas de calor muy fuertes, sequías muy fuertes, la posibilidad de precipitaciones extremas también en, eh, por ejemplo, en Sudamérica, con lo mostrar? cual, bueno, es complicado, digamos, lo que se viene, y como siempre, muchas veces lo que planteamos, ¿no? El claro. tema del cambio climático, que no es ya una cuestión de futuro, sino es algo que empieza a sentirse hoy todo sí, el que tiempo. Ya se viene sintiendo. Ya, ya se viene sintiendo.